Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, estimados, hoy tenemos un video que va a ser un poquito más largo de lo habitual. Y tiene que ver con, básicamente, unas replays que les traigo. Porque, bueno, básicamente quiero mostrarles algunas cositas. A ver, siempre la idea del canal, y mi idea en particular, es la de poder llevarle cosas a ustedes, o mejor dicho, traerle cosas a ustedes que les puedan servir bien entonces está bueno y me parece que, que está bien compartir estas cuestiones con la gente más nueva del juego con gente que recién está comenzando a jugar y que a veces no sabe cómo hacer buenas partidas o cómo o cómo llevar a cabo ciertas maniobras bueno entonces estas partidas que les traigo tienen que ver justamente con esto eh, acá por ejemplo en esta partida no. Los resultados, si eso no los traigo. Por lo general, a mí mucho no me gusta traer los resultados. Si es victorias, derrota. Mucho no me interesa. Porque lo que más me interesa a mí es tratar de mostrarles cómo hacer para empezar a mejorar un poquito en el juego. Los que quieran mejorar y los que realmente les interese mejorar. Y esto va en, en base a que me dicen. Che cómo hago para mejorar el juego. Cómo hago para mejorar eh, mis estadísticas. ¿Cómo hago para mejorar. Eh, con tal tanque? Bueno. Hay un montón de maneras, chicos. Entonces, por eso, fíjense que... Por ejemplo, el progetto, ¿no? En este caso, estamos en una partida de tier 10 y tier 9. Pero el progetto tiene la particularidad de ser un, un tanque medio muy versátil. Y esto lo podés aplicar a tu tanque, a, al tanque que vos usás habitualmente. Fíjate si tiene más o menos las características que tiene este progetto y poder utilizarlo, ya sea en este mapa o en otro mapa, eso no interesa tanto. Fíjense que, que primero lo que hago es estudiar por dónde va a ir la partida bien quiero saber bien por dónde se van por dónde se va a coser el el, el, el pescado por dónde se va a vender el pescado como se dice habitualmente entonces quiero saber en qué lugar del mapa tengo que posicionarme a dónde tengo que estar ubicado yo para hacer daño para hacer eh, Para colaborar con el equipo y para hacer mi daño entonces primero estoy tanteando dije. Me voy a la zona de pesados Lo estaba pensando en la partida Y después dije, no, no, no Mejor no Voy a quedarme por acá primero Voy a adelantar un poquito porque Va a ser una partida medio lenta eh, Me lo puse en velocidad 2 En velocidad 4 Y fíjense que estoy permanentemente Bueno, ahí justo me aparece el M48 Patton Y le tiro bien Siempre cuando tengan un autocargador, traten en la medida de lo posible de hacer un track con daño. El otro día estamos en una sala de entrenamiento con unos chicos del clan. Dicho sea de paso, pongo pausa, meto el chivo, meto la propaganda. Si quieren pueden unirse a mi clan, Nando Army. Básicamente es así. Nando Army se llama el clan. N Army sería todo junto en Army. Y... Y bueno, la idea es ir creciendo en el clan, ir haciéndolo un poquito, de digamos, paso a paso que vaya creciendo y haciéndolo más competitivo, pero recién lo acabo de crear, así que por el momento estamos muy tranquilos, pero ya vamos a ir mejorando, vamos a ir creciendo. Así que si quieren unirse, eso y segunda cuestión también que quería decirles es, eh, abajo en la descripción, si tienen alguna duda, alguna consulta, algo, tienen el link del grupo de WhatsApp, ahí tienen mi, mi grupo y obviamente yo siempre escribo, ya me, al toque me van a identificar porque soy el único que puede postear ahí. Así que cualquier cosa, después sacan mi WhatsApp y me mandan algo privado, no hay ningún problema. Yo cuando pueda lo voy a estar respondiendo. Pero bueno, esto. Eh, como les decía, con los autocargadores siempre que puedan traten de traquear chicos. Bueno, ahí están los del medio. Fíjense que el medio quedó bastante abandonado. Entonces, en un momento dije también... Bueno, me voy a copar el medio. Pero veo que el T-54 está atrás. En la piedra. Ahí lo, lo detectamos. Y nos llevamos el daño asistido. Ya tenemos casi mil de daño asistido. Lo que no está nada mal. Eh, este es un vehículo que además tiene buena visión. Está, está muy bien. Creo que tiene 464 metros de visión como lo tengo equipado. Eh, con las ópticas y... Y la barra y la ventilación. Y el estabilizador, perdón. Fíjense una cosa. Bueno, acá yo veo que el Type 61 se va a comer al Leopard. ¿Bien? Estas son todas cuestiones que ustedes tienen que ir viendo. Eh, y analizando en el mapa. Siempre viendo el minimapa. Siempre viendo el minimapa. Ver el minimapa. Analizar la partida. Esas cosas les van a hacer eh, que ustedes tengan una mejor partida, chicos. Que puedan hacer más daño, ¿ves? Por, por las dudas voy mirando para allá a ver si hay algo. Sé que está el TBP por ahí, pero no estoy seguro bien de dónde está. Entonces agarro y me manda para adelante porque tiene buena movilidad. ¿Y qué hago? Me voy a comer al Type. Me voy a comer al Type porque si no el Type de ahí va a empezar a castigar a todos los pesados. Que de hecho es lo que está haciendo. Ahí va, ¿ves? Un tiro. Fíjense que le apunte a la rueda de atrás para, por las dudas, traquearlo para que no se me vaya. No pude ya directo, O sea, no es que no pude directamente ya... Lo terminé de matar No había mucho más Y fíjense Una vez que ganamos acá Porque sabía que no había más nadie Ya empezamos a ganar este sector Y empezamos a meter daño Metemos un tiro ahí Metemos otro tiro ahí Y adiós al 60TP Sacamos un cañón Esperen que voy a poner esto Que me interesa más que se vean los tanques Que los, que los nicks eh, Sacamos un 60TP de la partida, chicos Es muy importante En la zona de pesado Sacar un tanque así Es muy complicado Y acá... Como viejo zorro, digo, el TDP me va a venir, mm, por las dudas me quedo mirando para ahí porque así como yo vi que el Type estaba ahí y me lo fui a comer, bueno, pensé que el TDP iba a hacer lo mismo. Evidentemente él no, no decidió eso, él decidió otra cosa y desde esta posición tenemos tiro libre, ahí un tiro medio medio troll y ahí ya le metemos el segundo. Fíjense que... que es un tanque muy preciso. No, no, no todos los tanques tienen esta precisión. Y acá acá viene lo que, lo que más me interesa mostrarles. Fíjense que acá cometo el error de ir a buscar al T95, que está bien. Pero fíjense quién aparece, fíjense quién aparece en el minimapa. El TBP que estaba ahí escondido hace un año y justo me ve... Esperando, la verdad que no sé qué hacía ahí, Sinceramente, pero bueno, no importa Tuvo su recompensa, evidentemente Porque yo me mandé como un campeón Es que quería bajar ese cañón Y primer tiro me hace munición El T95 también me la moca Y quiero salir de su línea Y de paso ya que estoy, le meto un tiro Pero es que me bajó El cargador completo Y eso es un error que tenés que tener Muchísimo, muchísimo cuidado Eh. En el peor de los casos, tendría que haber seguido avanzando. No me valió la munición de casualidad, con lo cual me hubiese cagado un poco más la partida. Igual llevamos 3528 de daño, no está mal. Segundo error que cometo. Espero, no interpreto bien el mapa. Y me quedo ahí esperando que, a reparar la munición lo más que puedo. Tampoco es que fue tanto, pero son unos segundos. Quería ver los agujeros que me metió. <ríe> que ahí estaba de paso. Y eh, ahí sí ya, ya arranco al. A ayudar al 277. Pero tengan en cuenta eso, chicos, cuando se lanzan a por alguien, fíjense bien el minimapa. Esto fue un segundo, ahora lo miro con más tranquilidad y digo, me equivoqué, tendrá que haber tratado de rushearlo y pasar ese hueco. Yo siempre les digo a los chicos nuevos, no se queden en la mitad de los pasillos, de los pasillos así, en, en, en lugares donde puedas tener alguno en tirándote del otro lado, donde vos quedes en el medio, como yo quedé ahí. El AGW Tiger. Ahí la vuela de un tiro. El 277. Bueno, acá justo vamos a detectar a la GW100. Le metemos un tiraco. Le metemos uh, otro tiraco y nos llevamos la GW100. Le queremos dar a la FB215B. Y nos la quitan, chicos. 4.159 de daño, 902 de daño de espoteo, Un daño total de 5.000 más o menos combinado. No está nada mal. Eh, un winocho de 3.756. Esta es una partida. Ahora vamos a ir a otra partida, chicos. Bueno, chicos, acá estamos en la otra partida que les estaba diciendo. Vamos a ver si podemos combinar aunque sea dos o tres partiditas, más o menos, para que vayan viendo. Eh, esta es una partida que jugué con el 2.6.8 y que mi, mi objetivo era... Eh... Tratar de empezar a sacarle la marquita. Ahí se escuchan las bocinitas. <risas> Malísima esa bocina. Son muy malas las bocinas. Pero bueno. Eh, cuestión. Lo siguiente, chicos. Partida. Lo mismo que en la partida anterior. Quiero que vean cómo pasamos de un rol mmm, defensivo a un rol más ofensivo. No, vemos dónde está... Vemos... Otra vez vemos el minimapa, vemos dónde está el daño y vamos a buscarlo. Nosotros vamos a buscar el daño. No nos quedamos encasillados en la posición de, del cazatanques en una cuarta línea y nada más. Bueno, ahí lo pongo en la cámara en la que jugué. Eh, pasa el IS-7 de lateral, lo prendemos fuego, le tiramos con hit. Como les dije, estoy tratando de, de empezar a, a sacar las marquitas de este tanque y de otros. De a poquito, voy a ir eh, tratando de, de hacer eso Así que, tengo que asegurar el daño, chicos Segundo tiro A la 75 Desde luego que no hace falta tirar hit con este tanque Casi es una munición Muy buena eh, Una penetración bastante, bastante buena Con lo cual no hace falta, pero Ya les digo, repito, quiero asegurar el daño Llegamos 2.225 De daño, y los muchachos acá Se dan cuenta de que no es lo mejor eh... Fíjense que trato de hacerlo de la regla de, lo, de los 15 metros. Más que nada para, para que no me detecten. Y el T-62 al final no me detectó. Gracias a ese pinito que tenemos ahí. Eh, ahí se, se nos va. Fíjense que si bien el arbusto no nos. No nos hacía, pero el pino sí nos hace que tener los 15 metros. Um, ahí no, no sé, no me acuerdo si. Bueno, si sigue mostrando no hagan eso, evidentemente Una vez que te comiste un bombazo de un TD Y que vos sabés que está ahí, que no se va a ir no, te, no, no vuelvas, no vuelvas ahí porque te vas a comer otra Ya le pegué 655 como le podría haber pegado unos 800 O 850 o 900 O sea, me lo puedo llevar de un tiro Si el RNG me ayuda, con lo cual No sé por qué se sigue mostrando Tuvo la suerte que no lo volaron ahí Seguimos viendo el minimap. Voy avanzando un poquito porque también se, se va poniendo lento. La idea es más que nada que vayan viendo cómo moverse, cómo ir pensando, cómo ir pensando. Eh, ir reflexionando las partidas. Ahí no, no. Trataba de buscar el tiro, pero no, nada. Veo que el mouse se va por aquel lado, por el lado de afuera. Entonces, ¿qué digo? El mouse es un saco de puntos. Yo necesito pegarle a esos puntos eh, y bueno, entonces voy a buscarlo. Como, con mi posición de TD Todavía la partida no está definida, ni mucho menos Está recién comenzada, hace 3 minutos Con lo cual eh, no, no me iba a mandar ahí a una primera línea, ni mucho menos Le metemos ahí un hitazo al mouse Casi sin apuntar, le entramos eh, Esperen que le bajo la velocidad de reproducción ahí Estaba muy rápida eh, Entonces Qué lástima, lo pasé muy rápido, no me di cuenta que iba muy A toda velocidad el tiro al mouse Pero bueno como les decía, fuimos a buscar al mouse. Le pegamos un tiro 3687. Nosotros nos, nos hacemos, nos buscamos nuestro propio daño. ¿Entendés? No es que me quedo campeando. Yo podría haberme quedado ahí y me evitaba de pegar un tiro. Vine acá, le metí 800 al mouse. Golazo. Eh, sigo viendo el minimapa. Veo que está el bachat por ahí. Y fíjense cómo yo ya empiezo a tirar para ese lado. Pero, pero, tengo que tener mucho, mucho cuidado porque. Bien se movió el bachat ahí y me espotea. Y yo no puedo no puedo tirar, no sé qué hay por ahí, la verdad, porque en el medio hay mucho, muchas cuestiones. Eh, entonces, trato de, de espotearme un ratito. Me quedo ahí unos 10, 12 segundos más o menos hasta que no me vean más. Y entonces, después sigo leyendo el mapa a ver qué puede pasar. Pero como no se pinta nada, ahí el 7 va, el IS-7, perfecto, va se lo come al bachat 12T y listo. Sigo mirando el minimapa, siempre, sigo mirando el minimapa. Es clave aprender a leer el minimapa, aprender a leer cómo viene la partida. ¿Por dónde me muevo? ¿Me quedo acá, me quedo allá, voy para acá, voy para allá? ¿A dónde voy a hacer daño? ¿Acá o allá? Bueno, entonces vamos para allá. Aunque esté más cómodo acá, me voy para allá. Si allá está el daño. Bueno. Queda solamente luz, es que es un caza. Obviamente van a venir por ese lado, calculo yo, estimo. Trato de ver qué pinta el IS-7 por aquellos lados. Recuerden que este TD tiene buena movilidad, pero es un TD y no tiene torreta, chicos. Con lo cual, no es recomendable del todo estar siempre en una primera línea. Por más que tengas un top tier, le metemos ahí un bombazo al Skoda T-50. Ahí está el T-62, que antes estaba allá. Pegó la vuelta y se vino para estos lados. Vamos a ver si podemos ayudarlo al, eh, al IS-7. Ahí se nos esconde el T-62... Pero nosotros, con todo nuestro... Ya que somos zorros viejos Apuntamos ahí, sabíamos que seguía ahí Y destruimos al test sentido A Le metimos más o menos unos 700 No me acuerdo cómo tenía de vida, más o menos 6 y pico Bueno, ahí me espotean Sé que tengo al burrasquito acá, tengo al burrito Hola burrito querido Adentro nomás, le tiramos un bombazo Ya tenía cargada la gente... No, es... Si tenés tiempo, pero lo que pasa es que es una Es muy rápido chicos la jugada Fue muy muy rápida, con lo cual Sigo spameando hit Bueno, eh, acá no me ac es que no me acuerdo la verdad qué pasó en esta partida Pero fíjense que llevamos 3800 de daño Bueno, acá avanzo y el Carnarvon me detecta eh, Y se va a quedar bien ahí Pero yo no sé si está el FB por ahí En un momento se detectó allá pero ves cómo se van moviendo los jugadores. Obviamente es lo que decía recién. Hay que leer bien el minimap. Trato de pegarle al T-54. Y... Ahí está. ¿Ves qué te dije? Y me metió 757 y me podría haber metido 1700. Ahí me pega el S-1. Error que cometo ir por zonas abiertas. Y lo digo siempre chicos. Y todos nos equivocamos. No ir por zonas abiertas Yo tenía que haber pegado la vuelta Y por acá y moverme por el caminito este Por el sendero este Sin embargo no, agarré el camino más fácil Y el camino más fácil me llevó a comerme Dos bombas De una de la FB Y la otra de la STRB Pecado, tiré con la hit A una zona del Carnarvon que lo, Era el Carnarvon, sí, tendría que haberlo penetrado Pero como le tienen un hit si lo hubiese tirado una penetrante, le hubiese entrado. Porque tiene a los laterales, fíjense que tiene el, los faldones esos. Con lo cual la hit no va a penetrar ahí. Sé que el STRB está por ahí. Pensé que la FB iba a pasar, pero no. Y ahí sigue el STRB c 1 exactamente en el mismo lugar. Cerramos retícula, tranquilos. Le metemos una penetrante. Nos da luchador. 4.400 de daño. Y queda la FB solamente. Que ya se la va a llevar... Eh, la SU 130 PM. Y pasamos a la tercera y última partida. En esta hicimos eh, 5100 eh, de daños, hicimos. Porque le metimos unos 700 y monedas a ese, ese T62. Así que terminamos con unos 5100 y el asistido muy poquito. Casi unos 5200 de daño. no Combinado, no, no está nada mal. Vamos a la tercera replay, chicos. Bueno, amiguetes, acá estamos entonces en una partida de tier 8, 9 y 10. Y nosotros somos culo de botella, somos culo de ratón. Tenemos el Wansu 120, este casa chino de, de la rama china, pero que es premium, bien. Está muy bueno, la verdad que yo realmente se los aconsejo. Eh, se lo aconsejé a mi amigo el Lucas y él lo ha comprado por orito y... Lo ha comprado, en realidad lo ha alquilado para el front line Le dije que, que lo saque de una Porque es un tan casual Bueno amigos, entonces ¿Qué tiene de interesante esta, esta batalla? Básicamente lo mismo que las anteriores Cometo errores y aciertos Pero los aciertos hacen que nosotros peguemos eh, Daño y vayamos haciendo nuestro damage Nuestro daño, chicos Estamos a una distancia... Una distancia muy lejas eh, muy lejanas Quiero decir, muy lejos muy lejos Y disparo hit ¿Por qué disparo hit? Porque la munición eh, Tanto la hit como la explosiva No pierden penetración Con la distancia eh, Entonces la munición AP La perforante Ahí le metemos, fíjense que se corrió un poquito Nomás la, el tiro Y le metimos 474 Al Tortoise, chicos Tortoise, esa bestia, esa tortuga de tier 9 inglés, inglesa, que es muy muy dura. Le metimos casi unos 500 de daño. ¿Por qué? Por asomarse y por no saber lo que tiene enfrente. Eh, básicamente eso. Se ha comido una flor de bomba. Fíjense lo que pega este tanque, este caza tanque. Pega más o menos como, como si fuera ahí. Escuché un ruido. También hay que estar atentos a los sonidos si se puede si sí, tenés la, la posibilidad de hacerlo. Y escuché. Y por eso saqué la cámara y dije. Uh, a ver, guarda. Están tirando para acá. Otra de las cuestiones también que les quiero decir. Si podés tirar ciegos, hazelo. Si tenés la posibilidad de tirar ciegos, hazelo. Yo a veces tiro varios ciegos y a veces te pegas un par de tiritos más por ahí. Eh, no, no, no te digo que te la pases todo el tiempo tirando ciegos, pero ves que se escuchan, vuelan los tiros por ahí. Bueno, eh, ahí está el 430. Acá el Hernán Jesus nos trolea un poquito. Porque cuando lo vamos a tener eh, a punto caramelo para dispararle, resulta que eh, le damos en la oruga, creo que fue, me parece. Error que cometo, ya te digo, desde acá. No usen el autoapuntado. No. Usen el autopuntado Tercera vez No usen el autopuntado Y yo me lo estaba repitiendo en el momento que tiré la partida ¿Por qué, ¿Por qué caramba usé el autopuntado? No sé No sé Pero lo único que sé es que lo hice mal Y me estoy desacostumbrando a usarlo Gracias a Dios Porque cada vez que uso el autopuntado me va mal No usen el autopuntado Lo único que hace es eso Que res los tiros Siempre apunten manual, aunque sea más difícil aprendan a, a, a apuntar manual Les va a costar un poco al principio A mí me está costando todavía dejar el auto apuntado Pero a veces hago esas estupideces que ya ahora tendré que ir por lo menos 1100 de daño O más o menos 1000 de daño Bueno, sigo con 474 Leemos la partida chicos, vamos para el otro lado, ¿por qué? Porque los pesados están empezando a perder Y acá, sí Tenés la posibilidad de destruir estas casitas así y tirar los árboles. Tenés tiro a ah, la curvita allá donde está el M46 y el progetto 65. Y también tenés tiro recto, o sea, tenés tiro en B. No sé si me ven, ¿no? Si se ve por la cámara, sí. Tenés tiro en B, tenés tiro allá y tenés tiro acá recto. ¿Ves? Donde estoy apuntando, donde está el tortoise. Y también donde está el centurion y el progetto. Bueno, ahí apuro un poco la cámara porque el turtle ves que está ahí... Pero no del todo, se muestra un poquito. Nos coquetea ahí la colita del turtle. Pero ahí trato de acomodarlo un poquito más, a ver si le puedo tirar. Pero es que está muy, muy finito. Es muy fino el tiro y a esta distancia. Mira, se la ponía. Si él se. Si esperaba un media centésima de segundo más, se la ponía. Lo que le dije recién, chicos. Mirando el minimapa, te vas a dar cuenta por dónde se vende el pescado, dónde hay acción. Donde hay tanques enemigos, no te quedes campeando, por ejemplo, acá en K6 del minimapa, si no hay nada ahí. ¿Para qué te vas a quedar ahí? Para nada, no. Movete, móvete, movete y pegá, movete y pegá. Ahí tenemos al Tito 5. ¿Auto apuntado? No. Apunto y pego. Con hit. ¿Por qué con hit Nando? Porque la hit no pierde penetración con la distancia. Y estamos lejos y son rivales duros. Tengo que asegurar los tiros. Y además también quiero sacarle la marquita. Quiero sacarle la marquita. De este. Pero bueno, eso aparte. Eh, RRT, what the WTF, dice. No sé quién. Bratan. Bueno. Tito 5. No, perdón. T-34. Uno menos. Nos llevamos al T-34. Bajamos un cañón importantísimo. Molto, importante, bajar cañones chicos. 1213 de daño 450 casi De, de asistido Lo que nos da un combinado de 1600 Ahí le ramos por un poquito, no hagan eso Que hizo el IS-3, hizo la gran Nando En la partida del probeto, ahí por el pasillo Y se y zafó de comerse Los 500 que le podemos pegar iba a quedar eh, Culito para arriba, básicamente Bueno, apuro un poquito para meterle power. Está el 60TP ahí. O sea, lo que tenemos que hacer acá nosotros. Fíjense que hace rato, no me acuerdo si lo vieron, pero le puse a E100 que se tire para atrás. ¿Por qué? Para darle cobertura. Y ahí me da una bronca. Sabía que no iba a pegar porque estaba la casa ahí. Entonces me, me bronqué y tiré igual. De, de, de enojón que soy nomás de... De, de enojón. Bueno, ahí están. Ellos se avivan, se dice aquí en Argentine, se avivan y van por el otro lado. Porque saben que este pasillo está cubierto tanto por el E100, tanto por el Scorpion G y tanto por mí. Entonces, se avivan. El CTP capaz que al no tener tanta movilidad dice, oh, qué pachorra, no me muevo. Eh, y le va, a costar, le va a costar sus nalgas, básicamente. No ir por el otro lado. ¿Por qué? Ahora lo van a ver. Ah, helado el café, qué asco. Guacala, guacala, guacala. Bueno, Tito eh, 5 está por ahí. Hola, ah, oh, 60 HP, ¿cómo andáis? 436 a un 60 TP. Eh, te quedan 365 de vida. ¿Qué pasó ahí? Autoapuntado. Autoapuntado de mierda. No uses el auto apuntado, Nandita, no uses el auto apuntado porque pasa eso. ¿Primer tiro se lo pegamos? Sí, claro que sí, porque apunté yo manual. Auto apuntado no pega tiros. Auto apuntado no pegar tiros. Se lo llevan al 60 TP, pero lo podríamos haber matado nosotros con nuestro damage. Bueno. Eh... No llegamos a recargar y ahí que no veo, que si sí veo, que no veo, que si sí veo Y hay una piedra ahí, no sabía Lo bueno de este cazatanque del Guangzhou chino es que recarga, fíjense, en 7.92, chicos Y pega 500 más o menos Pega 4.40, pero te puede pegar 500 y pico tranquilamente con esa recarga mira mira ya estamos recargando de vuelta, ya podemos pegar 500 de vuelta Pff, Mamita Es tremendo este tanque, es tremendo bueno, eh, arriba a la izquierda, me olvidé de decirle que arriba a la izquierda tienen lo que es el 1-8 de las partidas, que venimos haciendo partidas moraditas últimamente. Es pura casualidad, no, no se vienen en eso, eso no importa, lo que importa acá es ir mejorando en el juego. Después con el tiempo te puede que te importe eso, pero por ahora centrate en mejorar. Bomba que le metemos ahí al Tito 5 y la idea es traquearlo con daño, siempre, track, con daño, siempre, track, con daño. Acordate del bailecito del siempre track con daño Siempre track con daño chicos ¿Por qué? Porque te llevas el asistido Y porque además le permitís a otro que esté por ahí Ahí le quise meter una explosiva Para bajarlo Nos aparece el Tortoise Yo no me quería mover para que no me detecte Pero obviamente lo tengo muy cerca Me va a detectar Y de allá el Tito me va a tirar Porque además me tiene una bronca bárbara Ahí le metemos una bomba al Tortoise Y trato de... Esto también, por favor Si el Tortoise está mirando para allá para donde está mirando ahora, justamente ustedes traten de ir para el otro lado, para el lado del culo, para que cuando él tenga que girar, se lo digo a los chicos de mi clan. Cuando tienes a alguien sin torreta, como una SU-100 en escaramuza de tier 6, el chabón va a tener que girar todo el chasis. Entonces, si yo me le voy para el otro lado, él gira y me pega el toque. Entonces, yo me le voy para el culo y lo obligo a que tenga que girar todo el tanque y no va a llegar nunca. Por más que esté tuneado, mira, mira toda la vuelta que tiene que tratar de dar para. Nada, no, nada, no, no, no. olvídate, no hay chance, no tenés chance. L-100, L-100 va a por la ARTI. Pero, ¿qué pasa? Nosotros ya recargamos, chicos 2.634, llevamos uh, Un buen damage Le metemos ahí 426 al L-100 de lateral Llevamos un daño De 3.060 más el asistido Otro error que cometo Otro error que cometo Y acá yo lo que tendría que haber hecho Es quedarme en la posición que estaba O tratar de cubrirme con esta roca sabiendo que el tito 5 está de aquel lado entonces yo acá yo acá no pensé y siempre hay que pensar en este juego este juego hay que usar el cerebro que dios nos dio qué pasa bueno es que la arte me hace pollo el es le erra y el tito 5 me termina de matar qué pasó chicos que yo no pensé. Porque este de acá me tiene tiro Si yo hubiese estado donde están los arbustos un poquito más adelante. Él no me hubiese pegado ninguno de los dos tiros. El E100 me rebotó. Rebotamos una P de un E100 chicos. Con este tanque. O sea, fíjense que realmente es bueno y vale la pena. Eh, lástima que justo al momento de tirarle abajo en la barriga. En la pancita del E100. Que es la parte blanda. Eh, lamentablemente justo la Arti me tiró y me estuneó, con lo cual la retícula se abre automáticamente porque la tripulación está toda tonta dentro del vehículo, entonces es imposible eh, pegarle ese tiro pero si, si hubiésemos rebotado el tiro del E100 como pasó la Arti me hubiese estuneado, pero yo rápidamente hubiese eh, usado el botiquín y la reparación del cañón porque solamente me dañó el cañón y el Tito 5 no me hubiese pegado ningún tiro tal vez le hubiese metido obviamente que pr probablemente no me lo lleve el E100 porque es una bestia pero tal vez le hubiésemos pegado uno o dos tiros más. Y en vez de 3.060 hubiésemos hecho unos 4.000 de daño en una partida de tier 10. Con un tier 8, chicos. No está nada, nada mal. O sea, piénsenlo. Y además tenemos los 1.184 eh, de daño asistido. Con lo cual le hubiésemos hecho, en vez de 4.200 de daño, unos 5.000 y pico de combinado. Una bestialidad. Bueno, amigos. A ver, eh, repasando un poquito lo que estuvimos charlando entonces ¿De qué, de qué hablamos? Uno, no, usa, no usar, no utilizar el autopuntado No usar autopuntado, chicos Porque les hace errar los tiros Si tenés esa costumbre, sacatela de a poquito Empezá a sacatela, porque eso te va a hacer que mejores Dos, mirar el minimapa Mirar siempre el minimapa Tres, ¿Dónde hay, dónde hay daño? ¿Dónde hay tanques? Bueno, anda para ahí Bien, con cobertura, con precaución Pero anda para ahí Porque ahí es donde vas a poder pegar tiros Bien No ir por zonas abiertas Fíjense que acá Esto, justamente este pasillo Que decíamos antes, no ir por pasillos No quedan en medio de los pasillos ¿A dónde quedaste, Nando? ¿Qué es esto? Un pasillo Bien, y además es una zona abierta Mal, mal, Nando, mal ahí Pero bueno Son errores que cometemos y que hay que está bueno darse cuenta, está bueno verlos y, y decir, la verdad estuve mal, me equivoqué la próxima voy a tratar de no hacerlo, así se mejora en el juego chicos, así se mejora en el juego, ¿bien? porque yo antes hacía esto que hice acá pero antes de estos 3000 de daño me iba con un tiro, o me iba con cero de daño hoy yo te aseguro que no me voy nunca con un cero de daño, jamás te digo, por lo general mínimo pero minimísimo te pego un tiro por partida mínimo o dos. Pero de ahí para arriba siempre. ¿Por qué? Porque aprendo de estas cosas. Aprendí viendo a chabones que juegan bien. ¿Entendés? Y después de ahí para arriba. Yo aprendí con chabones que, viendo que juegan bien. Pero normales. Lo que yo juego ahora, más o menos, es normal. Después están los chabones, después tenés ese John, ponele, que hoy estuvimos en directo en Twitch. Que el chabón te saca tres marcas en todos los tier 10. Bueno, eso es otro nivel. Lo que pasa es que yo veo a John y, y, y bueno, quiero hacer lo mismo y no me sale, porque no me sale, porque John te, con este te hace 5.000 de daño, es una bestia, ¿entendés? Bueno, por eso le digo, este canal es para gente normal que quiere jugar mejor de a poquito, vayamos aprendiendo a jugar. Entonces lo que dijimos, eh, no te muevas por zonas abiertas, eh, lee por dónde viene la partida, fijate dónde está el daño, trata de no exponerte más de lo que, de lo que corresponde. Tené en cuenta una cosa más que te voy a decir. Fíjate siempre si te sale rentable pegar un tiro o no. ¿Por qué digo esto? Porque a veces veo, veo gente, veo muchachos, veo o muchachas o chicas, no importa, veo jugadores que por pegar un tiro reciben tres o cuatro. Entonces, a veces tenés que pensar eso y a veces me pasa también a mí. Por lo general ya no tanto, pero antes me pasaba mucho más. Derecho de decir... Bueno, ah, mirá, tengo para pegar un tiro Pum, lo pego Ahora, vos sabés que ahí hay un Scorpion G una Su 130 PM Un Objeto 6 Y te comes 1.400 de daño Por pegar un tiro tuyo que fueron, no sé 400, ponele Entonces no te sale rentable el cambio ¿Entendés? Entonces pensá eso muchas veces Y otras veces no Y otras veces sí te sale rentable Andá con el proyecto a comerte al Type Si sabés que estás solo Vas, te lanzás y te lo comés anda a comerte al, al chieftain con el progetto. Pero ten en cuenta que perdí toda la vida porque no me di cuenta que estaba el tbp ahí. En la partida del progetto. De son todas ecuaciones que tenés que ir sacando para que la partida te vaya a favor tuyo. Bueno chicos, espero que les haya servido mis consejillos. Eh, los que son pro jugando y que me ven también, tengan en cuenta que son consejos para jugadores que quieren mejorar. No me castiguen mucho, yo soy un jugador normal. Este canal es para gente normal. Que quiere mejorar, como siempre lo digo. Si sos un pro, te felicito. Pero trata de ayudar siempre a los que a los que quieren mejorar y le ponen pilas al what Porque después también estamos todos... Eh, no, pero no sé qué. Este es tomate, este no sabe jugar. Bueno, ayúdalo entonces si puedes Yo desde acá hago mi pequeña contribución. Mi pequeña contribución. Lo dicho. Deja tu like, suscríbete al canal. Abajo tenés el link de Discord, tenés el link del grupo de WhatsApp. Y si tenés ganas de unirte a mi clan, no hay ningún problema, tenés los brazos abiertos, chicos. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima, chicos. Adiós.